El yeso o escayola se usa para mantener inmóvil una parte del cuerpo, por una lesión o para corregir una posición. La parte exterior puede ser yeso o fibra de vidrio y la interior suele ser una venda de algodón o celulosa. El yeso puede tardar más de un día en secarse, por lo que es importante no apretarlo ni tocarlo con los dedos tras su colocación. Si llevas el yeso en un brazo, usa un cabestrillo, manteniendo la mano más elevada que el codo. Mantén el brazo o la pierna elevadas cuando estés descansando y permanentemente tras las primeras 24 o 48 horas tras su colocación. No apoyes el yeso sobre una superficie dura. Coloca siempre un cojín o almohada bajo él. No debes introducir nada por debajo del yeso aunque sientas picor. Puedes causarte una lesión en la piel, sobre todo si introduces un objeto afilado o con punta. Tampoco debes introducir polvos de talco, lociones o cualquier otro líquido dentro del yeso. Algunos trucos para aliviar el picor son pasar un pincel o unas plumas por los dedos, dar pequeños golpes con una cucharilla de madera sobre el yeso o pasar aire del secador frío sobre él. Cuando te permitan caminar, debes hacerlo con un alzador, nunca apoyando directamente el yeso contra el suelo. Debes usar un calzado cerrado, nunca un calzado abierto o unas chanclas. Puedes ducharte con una bolsa especial o tratando de mantener fuera del agua la extremidad, pero ten cuidado de no caerte. También puedes utilizar una bolsa de basura bien cerrada en su extremo, tal como nos lo indican en estas imágenes. Si se moja el yeso, puedes secarlo con un secador con el aire templado o frío, nunca con aire caliente. No te pintes las uñas para poder comprobar que se mantiene su coloración rosada natural. Trata de mover los dedos de las manos o de los pies varias veces durante el día para activar la circulación. Si tienes el brazo lesionado, no lleves pulseras o anillos en él. Debes acudir a un centro sanitario si tienes fiebre de más de 38 grados sin causa aparente, si el yeso está muy apretado o muy flojo, si los dedos que sobresalen del yeso se vuelven blancos o azulados, duelen o se duermen, si notas un dolor desagradable en el interior del yeso, si aparece una mancha en el yeso procedente de su interior, si te duele la piel al margen de la escayola, si se rompe o se agrieta o si notas un picor insoportable, ...en su interior...